Hola amigos. Os presento una herramienta para Windows que te etiqueta tus canciones de forma desatendida. Además, es gratis completamente. Metatogger se llama. En la descripción del vídeo os dejo un enlace con un tutorial sobre la misma. Pero básicamente es descargar, instalar, seleccionar todo, ir a la pestaña de herramientas, clic en etiquetar de ese huella digital, volver a la pestaña inicio y guardar todo. Así de fácil, espero que os guste.